Resiste, palmar sur resiste, resiste, resiste, palmar sur resiste, resiste, resiste, palmar sur resiste, resiste, resiste, resiste, escapes, palmar ¿Un resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, tienen 10 minutos para retirar este bloqueo, porque si no, lo vamos a retirar nosotros. Señor, ¿puede darme un segundo? ¿Por qué lo va a retirar si en la Constitución lo permite? Es un bloqueo de una vía, es un delito. Okay. Y ¿Hay vías y alternas? Lo vamos a hacer. No necesariamente. No, señor, hay vías alternas. Lo vamos a actuar. Tienen 10 minutos para levantarlo, si no lo levantamos. segundo, un, y segundo. Un segundo, un segundo. Vamos a reunirnos. Nos vamos Pero a reunir. La... Les estoy haciendo la prevención sí. Lleva legalidad Tienen 10 minutos y lo levantamos Compañero, nada más Un segundo, vamos a reunirnos Vamos a reunirnos Vamos a. Revivir, vamos a, a, a vea, la, la, me entiendo con usted como líder Todos aquí somos bueno, líderes Bueno, entonces Tienen 10 minutos para levantarlo Es un delito bloquear una vía vea, Si usted me dice a mí Yo decido irme, yo me voy pero aquí puede quedar un compañero Tienen 10 minutos, 10 minutos me dice la ley que tengo que generarles para advertirles, el bloqueo lo vamos a levantar. A ver, okay. 10 minutos no van a hacer la diferencia, okay. de 20 minutos... Ya nosotros se les ha dado más de una hora. Nosotros y nosotros hablamos. Con todas las personas y luego. Comentamos. Ya se ha dejado más de una hora y hemos sido muy pacientes. No vamos a dar más tiempo, 10 minutos. 10 minutos, 10 minutos y nos retira, retiramos el bloqueo. 10 minutos dice la ley. Señor, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Comisionado Cruz.